Es hora de que la factura de la luz deje de darte disgustos. En Gana Energía, creamos la factura de luz sin complicaciones. Sin seguros de mantenimiento ni subidas se presta al renovar. Paga por lo que consumes y ya está. Pide tu comparativa a tu guitarra y pásate a la eléctrica barata y transparente.